Sé que no quiero mandar, lo acepto. Solo quiero ganarme el puesto. Difícil sanarme esto, Empiezo a fallar, intento. Si no quieren nada, lo acepto. Sé que yo fallé muchas veces, pero lo siento. Sé que yo nací para esto. Ay, ah, yeah, es lo lógico. La mente dormía por lo psicotrópico mm, no, no, no tengo la cuenta en cero Ya no tomo caso Mucho tiempo en el encierro Y sigo esperando lo acaso Un mm, beso para el cielo Lo malo pasa Alejado de lo malo paso Sé que yo nací esto Y la pelé por un puesto. Supuestamente ahora me llaman Cuando antes no había para nada Ya me cansé Solito joseé Yeah. No me tendré hasta hacer el dinero Yo ver, ver, un Benz, Moncler, Jordan En mis pies, 23 millones de mí yeah. Antes de morir like hoy, nunca fue fácil Lo hace un amor, machino, I break, coroner Ni you no know ven, all day, quemando, polones y borrando recuerdos, Pasó en la nube Consiguiendo lo que nunca pude tener Estoy buscándome lo mío Por mí, por lo mío No quiero fallar La mente fue cambiar Este es mi camino No le pienso bajar Chiquito de barrio Metido en problemas no andamos malos pasos Que la cosa está fea Y eso es lo que estará arriba Y también a la brea Noche sentado en la escalera Mirando a la estrella Prendiendo bajo la luna llena Esto es por mi mamá Que nadie me crea Que se cumple todo lo que me gocea Me la voceé. La vida hasta que cambié Con los pensamientos saqué Problemas en un 2x3 Ahora coronando La nevera llena lo estamos logrando Ahora estamos viajando Aunque esté todo malo sigo caminando Fumando uno de tres Calibro el seteo de fue Sí, lo pasé, to' Sumando de diez Sé que he hecho lo malo Por eso lo sé. Y nunca dejaré subir Nunca dejaré surgir Nadie sabe lo que sufrí viendo la vida eh, eh. Sé que no quiero mandar nada, lo acepto Solo quiero ganarme el pata. Difícil sanarme en esto Empiezo a fallar, intento Si no quiero nada, lo acepto Sé que yo fallé muchas veces, pero lo siento Sé que yo nací para esto